Regidores y directores departamentales del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno PRM se reunieron con el presidente de la entidad y también diputado Olmedo Capa para, según él, dar seguimiento a agendas de trabajo. Para un se realizó luego de que a finales de la semana pasada se presentara un impasse en el cabildo en el que estuvieron involucrados el alcalde Alex Díaz y los regidores. Sobre este particular Cava les restó importancia al considerar son situaciones propias de sus funciones. Bueno, nosotros apenas estamos iniciando la reunión. Eh, Las informaciones que tenemos es de que eh, hubo algunos eh, entendidos con respecto en cuanto a la forma, no al fondo que estaban pidiendo un informe eso es normal, los regidores pidan eh, lo que es la ejecución presupuestaria del ayuntamiento, eso es normal y para eso que ellos están ahí para para, eh, para tener información porque ellos son los representantes del pueblo verdad y, y, y son el equilibrio tal y como lo establece la ley municipal pero no es nada de... eso es normal eh, eh, Incluso nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos anualmente unos préstamos, un préstamo que se le autoriza, eso va, eso va a la Cámara, realmente la Cámara ya nosotros y el Senado de la República. El Congreso es que realmente eh, finalmente aprueba ya esa, ese, ese préstamo, que es un préstamo que no es un endeudamiento, porque ese préstamo eh, se le va a descontar de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento del próximo año, o sea que no es nada... Eh, que va a eh, que es una deuda del ayuntamiento per se para, para el futuro, sino que el próximo año, bueno, la, el préstamo, tengo entendido, del año pasado ya ahora se, ya se cumple, termina ahora, eso se cumple cada año. En el encuentro en que no estuvo presente el alcalde pese a pertenecer al partido, contó con la asistencia de la presidenta de la sala particular, regidores y encargados del departamento, de en el PRM de la ayuntamiento. Giovanni Cordero, NTN.